Hola, en este video voy a explicar cuáles son las opciones que tenemos para la tienda electrónica específicamente lo que tiene que ver con la configuración general de la tienda y obviamente cómo activarla en un video anterior vimos que a pesar de que la tienda estaba desactivada igual podíamos ingresar a la página del pago de un documento y ver un layout diferente al que estamos acostumbrados con LibreT y era un layout que tenía básicamente solo los datos de la empresa ocultando todo lo que era LibreT entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando yo hago esto mismo pero con la tienda activada ya, y en otros videos vamos a ir viendo cómo hacer cambios a los layouts y cómo ir habilitando ítems y obviamente también hablar de la, lo que son las páginas públicas de la tienda entonces para llegar a esta parte obviamente hay que ir al menú y aquí donde se tienda electrónica llegamos a la parte de administración directamente y nos vamos a configuración general ya, la configuración general es bastante simple, no tiene muchas opciones está separada de la configuración del contribuyente ya, esto es porque si eventualmente la tienda, por requerimientos de ustedes, por ideas de nosotros, empieza a crecer Aquí van a ir estando todas las eh, posibilidades de configuración de la tienda Entonces por eso se decidió dejar en una configuración aparte y no junto con el resto de los módulos en la configuración del contribuyente Entonces esta es la forma de entrar a la configuración Lo primero que tienen que definir en la tienda, para poder activarla, es el código ya, Esto es lo único que se fijan que es obligatorio ya, El código va a ser lo mismo que va a completar su url, su dirección web la tienda por defecto va a tener la dirección libre slash t slash su código pues si yo cambio acá el código vamos a ver que la dirección cambia entonces es importante que lo definan. obviamente este código es único no pueden haber dos clientes con el mismo código así que si tienen alguna idea de un código bueno, eh, aprovechen de asignarlo pronto ahora en general lo que se recomienda aquí es que como nombre de la tienda coloquen el nombre de la empresa o el, o el nombre de fantasía o la razón social, etcétera. y que en general sea un nombre corto ya que es más fácil entregar la dirección eventualmente, generalmente podrían entregar la dirección de libre slash su código ¿Ya? pero eh, no es la única alternativa, también tenemos otras alternativas para las direcciones lo siguiente es configurar si la tienda está activa o no activa ¿Ya? Eh, por defecto, eh, como la mayoría de las opciones de LibreT, las tiendas están desactivadas. Entonces aquí la podemos activar ¿sí? y con eso vamos eh, a tener, poder ingresar a la dirección. Ya que si estando con la tienda no activa tratamos de ingresar, nos va a decir que la tienda no está activa simplemente. Luego tenemos la posibilidad de elegir el layout. ¿sí? ¿Ya? Actualmente hay solo un layout por defecto cargado en el sistema. Eventualmente en el futuro eh, se pretende agregar más layout. ¿sí? Por ahora el layout simple, que es el layout por defecto si no existe uno propio. Eh, tienen una estructura igual a la página de, de LibreDT Pero obviamente con los datos de eh, su empresa ¿ya? La, En el futuro la idea es ir colocando más layout acá Y que ustedes simplemente seleccionándolo puedan cambiar el, el, el diseño de la tienda El layout corresponde al, al diseño ¿ya? Ahora, si bien es solamente uno cargado por defecto O sea, por nuestra parte, eh, una de las características que es se consideró cuando se diseñó el módulo de tienda electrónica es que ustedes puedan subir su propio layout o sea, puedan subir su propio diseño ¿ya? en otro video voy a dedicarme a explicar en detalle eh, cómo debe ser ese archivo qué debe contener, etcétera y cómo se modifica ¿ya? pero básicamente acá ustedes pueden subir el layout y al hacerlo se les va a habilitar con una opción que les va a permitir eh, seleccionarlo y con eso, eh, ese va a ser el diseño que se va a usar para su tienda y no el por defecto eh, que en este caso sería el diseño simple o algún otro diseño que carguemos en el futuro las siguientes opciones, que recuerden, ninguna de estas hacia abajo es eh, obligatoria Es eh, colocar una URL base para la tienda ¿ya? La ventaja de hacer esto es que ustedes a sus clientes Ahora no tienen para qué darle la dirección que hemos mencionado antes Que era librete.cl/tes/sasco, Sino que yo simplemente les puedo dar la dirección tienda.sasco.cl Y esa dirección, eh, obviamente una configuración que ustedes deben hacer eh, Se redirecciona a la dirección de la tienda real y ahí de esta forma ustedes pueden tener eh, un otro nombre distinto o dentro de su dominio para su tienda. ¿Y por qué se coloca acá la dirección de la tienda? Bueno, principalmente porque eh, se utiliza, o sea, si se está definido acá, esa dirección se va a utilizar en los enlaces dentro de la página. Entonces, así, por ejemplo, si un día un cliente de, de ustedes está revisando la tienda y copia un producto que tengan en la tienda o copia una página de la tienda, el enlace que va a estar copiando en realidad va a ser el que tiene esta URL y no la que dice libret.cl entonces eso también es una forma de eh, que el, el, el usuario al copiar su dirección vea un enlace de ustedes y no un enlace de nosotros ¿Ya? Eh, ¿Cómo se configura, o sea, cómo se define esa URL y hacia dónde tiene que apuntar? bueno, en este caso tiene que apuntar a la base que sería la dirección que está acá ¿ya? Y todo esto está explicado en la documentación entonces vamos a revisar esto rápidamente. Eh, acá está lo de las URLs personalizadas. Bueno, obviamente ustedes lo pueden revisar con más calma. Pero lo importante porque me guié acá, porque también hay una forma, o sea, independientemente de que ustedes tengan estas URLs personalizadas, generalmente lo que la configuración que ustedes van a poder hacer es una redirección. Y esa dirección siempre va a llevar a LibreT.cl. Entonces igual se va a seguir viendo en el navegador arriba la URL. Pero si quieren ocult ocultar la URL en el navegador, o sea, en el fondo que el usuario... A, eh, no vea la URL de libret.cl al navegar por internet, internet, también lo pueden hacer. Acá hay detalles de cómo hacerlo, e incluso hay un ejemplo en este archivo, por si lo quieren revisar. La URL estática que está abajo, eh, al igual que la anterior, eh, bueno, la anterior es la base de la tienda, la URL estática es para los recursos estáticos, por ejemplo, los logos, las fotos, etcétera. Y obviamente también se, se recomienda que se defina, eh, por si acaso alguien quiere copiar una foto o cualquier cosa así. Y también está en la misma documentación hacia dónde tiene que apuntar y cómo se configura. La siguiente opción tiene que ver con los días de vencimiento de los documentos que se generen en la, en la tienda. Ya recuerden que esto va a ser una tienda electrónica, tiene eh, obviamente productos, carros de compra y los clientes pueden generar eh, sus propios documentos y pagarlo a partir de lo que hayan seleccionado en el carro. Entonces esta opción me permite definir a los cuantos días vence el documento eh, por defecto tiene que tener un vencimiento o sea al menos uno y la principal ventaja que tiene esto es que si ustedes por ejemplo tienen configurado el módulo de pagos recuerden que ese otro módulo que se configura aparte eh, el sistema automáticamente si el, un cliente hoy día genera una cotización en el carro de compra y no la paga y ustedes tienen que día el vencimiento es uno el documento vence mañana y mañana el sistema automáticamente le va a enviar el documento nuevamente ya para eso tienen que tener obviamente configurado el módulo de pago y tienen que tener configurado que se genere los cobros automáticos cuando se generan las cotizaciones ya pero teniendo eso al cliente se la va a recordar entonces es una forma de si el cliente no pagó en el momento o no compró en el momento de recordarle que tiene algo pendiente en el carro. y además también a ustedes les sirve para tener un control de en el fondo qué es lo que está vencido qué es lo que ya no me sirve la última opción que es pagar cuenta que por defecto está no, es no disponible eh, es una opción que me permite habilitar dentro de la tienda eh, la vamos a ver después una eh, un enlace para que un cliente con su root pueda consultar qué documentos tiene un cobro pendiente y hacer el pago ¿ya? Eh, por ahora está solo disponible el acceso con el root ¿ya? si alguien está preocupado de que puedan entrar a ver las cuentas de sus clientes bueno, no lo active por el momento en el futuro está contemplado que se vaya a requerir eh, root y contraseña en el caso del cliente, ¿ya? pero por ahora las opciones son o no disponible o permitir acceso solo con el root bueno, esa es la eh, configuración que se pueden hacer por el, en, la, en la tienda Configuración que tiene que ver con la tienda en sí La otra ya son los ítems y las páginas que lo vamos a ver en otro video Entonces veamos qué pasa cuando yo activo la tienda Entonces guardemos, guardemos los cambios Ahí tenemos la tienda activada Al activar la tienda inmediatamente se activa acá este botón que me permite ir a la tienda Entonces vamos a la tienda y ahí tengo mi tienda activada eh, si se fijan, esta página se parece a la que vimos antes pero no es exactamente igual ¿Ya? Eh, antes yo en un video previo eh, emití un documento y llevaba una página de pago ¿Ya? vamos a hacer eso de nuevo para que veamos que nos lleva a esta misma página ahora, pero vamos a ver las diferencias que teníamos con ese eh, originalmente entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el video anterior producto 1 O sea, vamos a ir directamente al enlace público para el pago Bien. y estamos nuevamente en la página de pago pero ahora podemos ver que hay una diferencia respecto a lo que teníamos antes por ejemplo eh, ahora ya podemos hacer clic en el nombre de la empresa este nombre por defecto es la razón social y si no quieren que sea la razón social se recomienda definir un nombre fantasía dentro de la configuración de la empresa y de esa forma se puede ser un nombre muy corto sobre todo con razones sociales que sean muy largas tenemos el catálogo Bien. A donde ya tenemos las opciones y categorías que tenemos en el catálogo vamos a ver cómo generar esto, esta forma después y aquí tenemos la opción de pago online que ya había comentado hace un rato, donde podemos buscar los documentos, los vamos a revisar de ahí obviamente tenemos el carro de compra, un botón de contáctenos y además tenemos este enlace acá abajo recuerden que originalmente solamente teníamos el, el nombre acá abajo y los datos a, a, a, acá en el, en el footer pero no había nada más bueno, empezamos a, a mirar la tienda para ver qué opción, opciones tenemos lo primero que tenemos es, si vamos a la página de inicio de la tienda, de la página por defecto, donde en, entran si entran a tienda.sasco.cl o la dirección oficial que es libret.cl/slash t/sasco. Por defecto se coloca eh, en esta página el nombre de la tienda, el logo, es importante que lo tengan cargado, ya que si no acá no va a aparecer nada, y se muestran las categorías que tienen dentro de la tienda en el catálogo. tenemos la página de contacto que se completa con un formulario que le llega directamente al correo que ustedes tengan definido se coloca el correo de contacto que ustedes tengan, el teléfono y su página web nuevamente, aquí si uno de los datos no está, no va a aparecer entonces es importante que tengan el correo definido, que tengan el teléfono de contacto y que tengan la página web definida si no tienen página web definida, puedes colocar la misma dirección de la tienda si hacemos clic en el carro que está vacío, nos va a indicar que está vacío, porque obviamente no hay nada entonces vamos a agregar algún elemento para ver cómo funciona entonces lo que vamos a hacer acá es, por ejemplo, vamos a, a la opción de criptomonedas Y aquí vemos que tenemos un producto que podemos agregar de, directamente al carro O podemos ver más información sobre este producto Si vamos a más información, nos muestra la página del producto Donde nos aparece obviamente el precio O la información que tengamos cargada Que tiene que ver con los códigos que tiene el, el producto Dimensiones, peso, etc. Y si tenemos configurado el stock de este producto Esto en el módulo de inventario Recuerden que todos estos módulos al final están ligados Aquí estamos hablando del módulo de tienda electrónica Que está conectado con el módulo de pago Y ahora lo estamos conectando con el módulo de inventario Nos va a mostrar el stock que tenemos disponible ¿Ya? En este caso este producto tiene eh, cero stock Pero llega en septiembre Entonces agreguémoslo al carro Entonces, Agregarlo al carro El producto está agregado Y si vemos acá arriba ya podemos ver el carro de compra ¿Ya? Entonces Este es el carro de compra eh, Podemos agregar más productos Podemos cambiar la cantidad a dos, etcétera podemos eliminarlo, podemos agregar otros y una vez que el cliente ya decidió, hacemos el Checkout y en la página del Checkout nos va a permitir en realidad el cliente elegir si quiere boleta o quiere factura obviamente en el caso que elija le pide más o menos datos en este caso a generar una boleta Me completa los datos porque tengo la, la sesión inicial en LibreT, si no lo tuviera inicial me tendría que colocar el resto de los datos. El correo, se fijan, está como obligatorio, no está como opcional. Eh, esto es básicamente porque se necesita enviar el, el, el documento al cliente. Y para usted pues, puede, también puede tener al menos una forma de contactar al cliente, porque en este caso después va a y contactarlo para entregar el documento, etc. Entonces hacemos clic en pagar. Esto nos lleva a la página de pago. Y aquí volvemos de nuevo al ciclo con el. el el módulo de pago entonces es súper importante que si van a habilitar la tienda electrónica tienen que habilitar y tienen que tener configurado al menos un medio de pago ya que si no sus clientes no van a poder comprar los productos bueno y aquí obviamente ya tenemos la opción y, te, y podemos volver eh, lo, que, lo que se genera aquí es una cotización lo pueden hacer por el código bueno y porque acá dice cotización eh, cuando esta cotización se paga idealmente con Kipo o con WebPay eh, que son las formas automáticas automáticamente se va a generar el documento real se le va a enviar al receptor y además se les va a avisar a ustedes por correo quién, fue, qué, quién compró, qué compró, cuál fue el documento, el detalle, etc. Todo eso en un correo. Entonces de esa forma es súper fácil saber, por ejemplo, eh, si lo que les, si el documento que fue pagado fue pagado por un producto que ya te vendieron antes o es un producto que les compraron por la tienda. Además que el mismo correo les va a decir eh, que se pagó algo por la, por la tienda. Bueno, y la última opción que tiene que ver con la tienda de lo que quiero mostrar ahora tiene que ver con los pagos online. Si los tienen activados, recuerden, que fue lo que vimos en la configuración. Si los tienen activados, van a poder entrar, el cliente de usted va a poder entrar a esta página donde, digitando su eh, root, va a poder buscar los cobros que tenga pendientes. En este caso tenemos dos cobros pendientes. Recuerden que eh, yo hice una factura de antes, donde eh, era una prueba para mostrar el tema del layout y la boleta electrónica de eh, la compra a través del carro que acabamos de hacer. y obviamente las clic en cualquiera de las dos o en alguna de las dos no, vamos nuevamente a la página de, de, del pago entonces con esto ya el cliente, ustedes subiendo sus productos subiendo su stock eh, activando el módulo de pago eh, sus clientes pueden gestionar una compra automáticamente una cosa importante sí, porque ya nos pasó a nosotros que si tienen un producto que no está en stock eh, que quede claro que no está en stock a nosotros nos pasó que un cliente de hecho a los dos días de habilitar la, la tienda se metió acá, compró, pagó y todo y no teníamos stock, de hecho acá decía que no había stock pero eh, aún así compró y bueno, eso puede eventualmente eh, significar una espera en la entrega del producto o eventualmente incluso en la devolución del dinero ¿ya? entonces, eh, si los productos eh, no tienen stock están en cero eh, pueden por ejemplo desactivarlo los productos no se desactivan automáticamente, no tienen stock eh, o dejen un aviso que se note este igual es chico, pero podrían poner un aviso más grande eh, que se note en el fondo que eh, están sin stock ¿ya? en general ahí bueno, depende de ustedes si, si, ¿qué, ¿Qué quieren hacer? ¿Si los dejan igual sin stock visible o, o lo pueden ocultar? Vamos a ver eso en el siguiente video Bueno, este video fue para mostrar entonces cómo funciona la tienda electrónica Obviamente eh, hay otras opciones que no hemos revisado Pero esto funciona, el, el, el funcionamiento básico, cómo se activa Y las opciones que se nos habilitan al momento de eh, activarla Muchas gracias por haber visto el video